Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh, what fun it is to rain in one horse open sleigh Hola a todos, yo soy Moni Rooms y quiero desearles a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo que el año que comienza sea lleno de bendiciones y puedan compartir esta bella época con toda su familia mil bendiciones para todos